Las autoridades competentes han hecho la revisión y el microaspirado de 42 hangares, eh, 95 avionetas y han sido presentadas dos eh, eh, avionetas. Asimismo, todo el microaspirado, eh, la institución del IDIF ha llevado todas las pruebas a la, al laboratorio en la ciudad de La Paz y de allá eh, las autoridades competentes, los ministros del área, darán la información que corresponda. En Santana hemos eh, revisado 10 eh, hangares, 51 avionetas inspeccionadas y de ahí hay 3 presentadas. Hay muchas avionetas también que tienen algún problema de registros y de documentación y esto se está haciendo cargo la Dirección General de Aeronáutica Civil. Un problema inminente en las vías aeroportuarias era la falta de medidas de seguridad, por lo que ahora en adelante el control será más estricto. La pista de San Ramón y la pista de Magdalena, en este momento ya hay unidades militares en ese sector. Santana también va a ser controlado por una unidad militar. Asimismo, la pista de... Exacto. La policía en Santa Cruz ha realizado cinco allanamientos por el caso del desfalco millonario a cotas. La policía y el Ministerio Público continúan la búsqueda de ocho personas investigadas por el desfalco de más de 7 millones de dólares a la cooperativa Cotas. Por ello realizó cinco allanamientos en el municipio de Guarnes, con el fin de dar con el investigado Widenbacá, en la cual se secuestró dos vehículos y documentos. En el cual uno de los vehículos motorizados se encontraba o, según los registros, a nombre de la empresa Media Market y en consecuencia de ello, este, del señor Vaca. Es en ese sentido que se procedió a secuestrar ese vehículo motorizado, así como también se procedió a... Secuestrar otro vehículo motorizado donde se manejaba información de que el señor Vaca se transportaría. En consecuencia de ello, este, y con la información que se maneja a través de inteligencia de la policía, eso se puede dar, se puede evidenciar de que el señor Vaca sí se encuentra en nuestro territorio o se encuentra dentro del país. En este allanamiento se arrestó a dos personas en calidad de testigo, ya que los dos vehículos eran utilizados por Widenbaca. Bueno, con las personas arrestadas se las condujo a la dependencia de la FLCC a efectivamente. De que presten su declaración para que ellos nos informen quién es la persona que llevó esos vehículos motorizados, quién es la persona este, que manejaba estos vehículos y hace qué tiempo. Sí, este, como ella estaba en calidad de arrestada, se procedió a darle su cese de arresto.